Y bueno, comenzamos haciendo referencia a un hecho que ocurrió, eh, que ha conmocionado a todo el país, que es el atentado a la vicepresidenta, y como Atencapital nos hemos posicionado. Exactamente, sacamos un comunicado, en primer lugar repudiando este ataque a la vicepresidenta y por otro lado exigiendo el esclarecimiento de este hecho que eh, realmente es eh, repudiable. Eh, eh, y además, digamos, esta semana, eh, con toda la conmoción que, que, que esto trae aparejado Y bueno, los diferentes posicionamientos Y la necesidad también, digamos, de que las centrales sindicales llamen eh, a, Convoquen a sus bases a debatir los diferentes problemas que están atravesando Como la crisis, los problemas salariales, digamos, toda la crisis económica eh, Que y... estamos exigiendo que la provincia también se convoque a asambleas Esta semana hay elecciones eh, sí, efectivamente hay elecciones de CETERA, eh, que es la central sindical de los docentes a nivel nacional y eh, la, en la cual hay tres listas, dos que son, están formadas por la actual dirección que va dividida en dos listas y una tercera eh, que es la lista multicolor. En este caso, nosotros llamamos a um, votar esta lista que tiene como eje central la independencia de los gobiernos, que está encabezada por la compañera Angélica Lagunas, eh, la compañera Romina del Pla y está acompañada por varios compañeros de eh, Neuquén también. ¿Y quiénes, quiénes votan en esta elección? En esta elección votan los compañeros y compañeras que están afiliados a TEN. Eh, pero que figuran en el padrón. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si se han afiliado en este último periodo no van a figurar en el padrón porque siempre hay un corte previo. Entonces cada uno vota en la urna en la que figura. Eh, es muy importante esta elección, principalmente si pensamos eh, las necesidades que tenemos eh, los trabajadores y trabajadoras de la educación de unificar las luchas hay ocho provincias en lucha de los docentes y eh, es muy importante eh, que haya un paro a nivel nacional. Bien, llamamos a, a todos los trabajadores a participar en esta elección. Es desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Las urnas van a la escuela y el, el cierre, el escrutinio se va a hacer en la escuela 125. Así que un saludo y nos vemos el miércoles, Rita. Esto fue Aten Capital les canta a las 40.